Bienvenidos a Bio Oráculo, los abrazo con el alma, me da muchísimo gusto que estén aquí Si eres nuevo en el canal, bueno, pues te doy la bienvenida, te invito a suscribirte, a activar esa campanita Es bien importante que la activemos para que YouTube te pueda dar todas eh, las notificaciones de todo el material Que es padrísimo y sobre todo son herramientas de luz para este tu proceso Entonces, bueno, con muchísimo amor el día de hoy traigo para ti un interactivo muy, muy importante. Es, son mensajes del gran espíritu. La verdad es que eh, he estado sintiendo mucho este interactivo. Me ha llegado uh, mensajes y hoy es el momento de compartirlos. Es así que no es casualidad que este mensaje, que este video haya llegado a ti. Todo, todo, la divinidad... Te está guiando porque tu alma ya está preparada para escuchar estos mensajes es así que en disposición vamos a realizar esta pregunta ¿Qué te quieren decir tus guías ya tu alma está preparada es así que bueno vas a encontrar la opción número uno opción número dos y opción número tres siéntelas observa las eh, puedes ponerle pausa al video. Conecta con esa intuición en este momento que estás pasando por diferentes procesos y, y que hay momentos en los que dices, eh, no encuentro la respuesta, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues hoy tus guías quieren transmitirte un mensaje. Deja que el gran espíritu te transmita este mensaje. Únicamente en humildad soy el conducto para estos mensajes. Es así que comenzamos bienvenido opción número uno bueno pues aquí ya tenemos tu, tu tirada si tú elegiste estas cartas te llamó más eh, sientes esa, esa energía bueno pues vamos a descubrir qué mensaje te tiene el gran espíritu tus guías recuerda no es casualidad que estés aquí por algo estás aquí por algo te llegó este mensaje tu alma ya está lista para recibir tu guía y bueno, vamos a comenzar. Vamos a sacar. Vamos a pedirle al gran espíritu que transmita este mensaje. ¿Qué te quieren decir tus guías? Ok. Ok. Me encanta. Muy bien. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Ok, mira, ¿qué puedo, qué puedo sentir? ¿Qué mensajes, ¿Qué mensajes te quiere transmitir el gran espíritu? Te dice que es importante te mantengas conectado al universo, a la fuente, a Dios, a los ángeles, en lo que tú creas. Lo más importante es que estés conectado, conectada contigo misma. Hay momentos quizás en, la, en los que te estás tomando la vida demasiado en serio. Eh, quizás el ritmo de vida que llevas, te sumerges en este rol y no te permites observar y ver todo lo que te rodea. Porque en verdad te rodea cosas maravillosas. La vida es maravillosa, pero te estás metiendo en una energía de quizás... Fíjate, quizás hasta del deber ser, de seguir ciertos roles porque la sociedad así lo indica, porque has estado acostumbrado, acostumbrada a vivir así y hoy tu alma te dice alto, no es por ahí. Es importante que seas verdadero contigo mismo. Hay algo que dentro de ti ya no te está vibrando del todo y no encuentras la respuesta. Hay, hay ciertas situaciones que te están orillando, empujando, por decirlo así, a tomar ciertas acciones. Y por momentos eso te hace sentir un poquito culpable porque crees que tienes que, pues que aguantar ciertas situaciones o estar en ciertos lugares porque así es mejor, porque es mejor no salir de la zona de confort. Y hoy tu guía espiritual y sobre todo el gran espíritu te dice, la vida y permíteme enseñarte la carta mejor, está boca abajo, la voy a voltear un poquito para que la puedas ver. La vida comienza donde termina el miedo. Este es el mensaje más fuerte que, que puedo sentir. Deja de tener miedo, da ese paso adelante. A lo largo de tu existencia y de tu vida se te pueden presentar diferentes situaciones que tú no vas a tener el control sobre ellas, jamás. Jamás vas a sentir, vas a tener ese control, perdón. Es importante que no tengas miedo, que observes que nada de lo que ocurre afuera puede hacerte daño si tú no lo permites. Que es importante que observes en el momento en que tú estás sintiendo ese, esos miedos, esos pensamientos de duda, los entregues al universo. Lo puedes, Puedes hacer incluso una... Um, un ejercicio donde este, te pongas a limpiar algo y visualices a, a la hora que estás barriendo limpiando algo, estás limpiando esos pensamientos y los entregas, que, que se los lleve. En el momento en que a ti te, te lleguen esos, esos momentos de duda, es cuando más conectado tienes que estar con la fuente, con el universo y contigo mismo, porque la mente, esos pensamientos de ego, pues pueden entrar. Y pueden hacerte perder tu centro. Pero si tú te permites ver y apreciar las maravillas que te rodean, porque te aseguro que te rodean muchísimas. El simple hecho de estar vivo es una oportunidad maravillosa para seguir adelante, para poder evolucionar, para poder despertar. Pero muchas veces en el rol en el que te encuentras no te permites no te permites ver, entonces lo más importante es que confíes en ti mismo, que recuerdes que eres un ser inocente, que no has hecho nada malo, que aquello que nos etiqueta como bueno o malo, bueno, pues han sido circunstancias con las que hemos crecido, que nos han enseñado a a tener miedo de esta energía divina. A mí me resuena llamarlo Dios y si a ti te resuena llamarlo de diferente forma. Está bien, está perfecto, no pasa nada. Lo más importante es que no tengas miedo de hacer oración, de hablar. Eh, en el canal está una carpeta que se llama Revelaciones. Es importante, es urgente que la escuches, porque en verdad va a cambiar conciencia Viene en ti una transformación, eh, empiezas a dejar de cargar tanto y eso es lo que te dice el, el gran espíritu. La vida es un juego, vienes a disfrutarla. Ten fe y confianza, pero sobre todo ten certeza de que estamos contigo. Los ángeles están contigo en este momento. Es importante también que al ser verdadero puedas expresar lo que no te gusta. No te quedes callado. Si algo ya no te está resonando, es momento de hablar y decir. Al quedarte callado, al no decir nada, al... es que se va a enojar o es que se van a molestar, no estás siendo auténtico contigo mismo, no estás siendo leal a tu sentir, a lo que tu alma te está diciendo. Entonces, es importante que conectes contigo y, y lo digas, lo expreses. No desde sacar todo y, y ah, ya lo dije y, y saqué todo el vómito le llamamos. No, simplemente reconoce primero lo que estás sintiendo y una vez que lo reconoces, ahora sí, en disposición, hablas con el otro ser, con, eh, eh, con la otra alma y, y le dices, mira, esto ya no me está resonando, algo tenemos que hacer, pero es importante que, que pierdas el miedo. Mira, nuevamente me aparece este mensaje, el mayor miedo sea un león y no una abeja oveja. Tenemos miedo a brillar, tenemos miedo a crecer. Llegó el momento de, de despojarnos de todas esas viejas pieles y de entregarnos realmente a lo que está pidiéndonos el gran espíritu. Entonces, vamos a, a utilizar este, este tarot, vamos a sacar... Otras cartitas para saber un poquito más acerca de tu mensaje. Uh, hay una situación aquí, por lo que veo, es una, es una situación que te da miedo accionar. Eh, le estás met, eh, metiendo mucha mente, no estás disfrutando del proceso porque también has perdido un poco la confianza en ti. Y no te estás permitiendo sentir ni ser verdadero. Y al no ser verdadero, verdadera y no expresarte, pues no te compartes. No te no, no permites que también los demás disfruten de tu presencia, de tu energía, de tu chispa, de tu juego. Eres un ser maravilloso y, y por eso eres muy muy de... Muy de sentir, muy alegre. Y por lo mismo estas cartas están boca abajo. Porque hay algo en ti que no está conectando del todo. Y te dicen, conecta. Porque es necesario y es urgente que conectes con tu energía, con tu verdadera esencia. No te sientas culpable. Y eso, esos pensamientos de duda, es lo que te está atorando. Ok. Estos, estos mensajes los puedes interpretar ya sea en el trabajo, en la pareja, eh, en cuestiones económicas. Esa decisión solo tú la sabes. Yo sé que este es un mensaje general y probablemente eh, pues no todos están pasando por cierta situación. Pero si te fijas, al ser un mensaje en general lo podemos aplicar en diferentes etapas. Solo tú sabes qué es la decisión que te ha tenido atorado. Vamos a preguntarle al gran espíritu, ya salió una carta, mira, ok. Y te dice, ¿qué te quieren decir tus guías? Ok, vamos a pedir otras, ok, cuatro cartitas. Fíjate, sí, lo sabía, tu energía eh, sí es más relajada, más light, te dicen, deja de cargar tanto, estás cargando con esta situación y ya te estás cansando, te dicen, relájate, entrega y deja que los ángeles podamos resolver esto, porque nosotros tenemos infinidad de posibilidades para poder ayudarte, pero no tienes por qué sufrir, no tienes por qué estar pensando, no tienes por qué intentar resolverlo todo tú simplemente aligérate, viaja ligero, comienza a despojarte de todo lo que ya no te vibra, deja que cada quien se haga responsable por lo que le corresponde y tú únicamente enfócate en lo que a ti te hace vibrar. Es importante, también te dicen, que observes, no has querido ver esta situación a fondo porque al entrar en ti, pues, Obviamente vas a cachar muchas cosas, vas a responsabilizarte, quizás ya no va a ser tan fácil eh, como que echar la culpa a los demás y decir es que tú eres así o, o es que tú me orillaste a esto o es que la economía, es que lo que está pasando a nivel mundial, porque tenemos muchas excusas. El ego nos puede hacer creer muchísimas situaciones, pero realmente nosotros tenemos la responsabilidad de nuestra vida y si nosotros nos enfocamos y miramos dentro de nosotros, rompemos ese ciclo, rompemos ese ciclo y empezamos a evolucionar. También te dicen que hay una situación que probablemente para un grupo de personas es... Eh, están por tomar una decisión de cambio de casa, cambio de trabajo y esa situación les está causando un poquito de preocupación, de miedo, de incertidumbre, de qué es lo que venga. Te dicen, conecta. Ten fe, conecta. Si realmente esto es para ti, para tu mayor bien, confía en la divinidad. Entrégale esta situación y deja que el universo te muestre el camino. Aquí lo que me, me dicen a través del oráculo es suelta las cargas. Quizás esta resistencia que estás teniendo por querer eh, como que mantener el control de la situación y no dar ese paso, te está estancando. Te dicen. Da ese paso. Esta carta te dice no tengas miedo, da ese paso y te encontrarás con eso que tanto has anhelado. Es así que no tengas miedo, da ese paso con certeza, con esa energía y sobre todo sin temor alguno. ¿ok? Vamos a ver qué te quieren decir tus ángeles. Tengo ya aquí las cartitas que, que tú elegiste. Vamos a ver qué mensajes son los que te quieren transmitir ellos. Ok... Perfecto. Fíjate qué hermoso, qué hermoso mensaje. Te dice tú y tus seres queridos están a salvo. Esta situación que, que estás viviendo de, de miedo, de no querer dar ese paso, con esta carta los ángeles te dicen que están a salvo. Tú y tus seres queridos con sus enormes alas te tienen cubierto. En este instante están contigo. Observa qué es lo que te rodea y vas a ver sus señales a cada paso. Y como te lo dije, Dios está a cargo de esta situación. Tú no tienes que hacer absolutamente nada, simplemente deja que esta divinidad, esta energía hermosa, haga el resto. Tú solo disfruta del momento, abre tus antenitas para que estos mensajes lleguen a ti, los puedas aplicar, los puedas hacer, entregar al Espíritu Santo, entregar a la divinidad esta situación y confiar, confiar en que todo está divinamente guiado y por último fíjate nuevamente te dicen libérate del miedo ahora y aquí trae una pequeña oración que, que siento si es importante la, la sigas vamos a leerlas juntas y a ver si ahí la puedes observar dice arcángel miguel ayúdame a sentirme seguro y merecedor de tus consejos Gracias por liberarme de sentimientos y pensamientos tóxicos, egocéntricos y pesados. Entrégale toda tu carga a los ángeles y disfruta de todo lo que te rodea. ¡Wow! Me encanta tu guía, me encantan tus mensajes. Espero que estos mensajes te hayan ayudado, hayas encontrado respuestas a la situación que estás experimentando en este momento. Por favor, déjame tus comentarios aquí abajo. Me encanta leerte. Recuerda que todos estamos en un proceso. Entonces, venga, regálanos un like suscríbete si todavía no lo has hecho, activa esa campanita, es bien importante y sobre todo comparte, seamos faros de luz. Yo te abrazo con el alma y nos estamos viendo en el siguiente interactivo. Gracias. Bienvenido a opción número 2. Ya estamos listos para transmitir tu mensaje, el mensaje del gran espíritu. Entonces, bueno, pues con amor vamos a comenzar. Eh, quizás estás eh, experimentando diferentes procesos y hoy tu alma te guía para que escuches este gran mensaje. Es así que, bueno, tú relájate, toma lo que más te resuene, aquello que no, simplemente déjalo pasar, ¿ok? Bueno, mientras te invito a que, a que me regales un like, a que te suscribas y actives esa campanita si todavía no lo has hecho. A formar parte de esta maravillosa comunidad. Bueno, venga, vamos. Vamos con tu mensaje. Ok. Ok. Voy a estar transmitiéndote mensajes a través de estas cartas. Y también a través de lo que me vaya llegando y... Y lo que me digan tus guías. Soy únicamente ese canal. ¡Wow! Ok. Perfecto. Sí, definitivamente tú estás en un proceso. Te, te piden soltar. ¿Pero qué es realmente y verdaderamente soltar? Soltar no es decir al universo, te entrego esto pero sigo pensando cómo resolverlo. Soltar no es solo llorar, culparme y seguir en la misma situación. Soltar es tener esa verdadera fe en la divinidad, en lo que tú creas, de que estás divinamente guiado y que dejas que el universo te muestre el camino y que tú únicamente te vas a ocupar de tu 1%, que es hacer... Es hacerte responsable de ti mismo. Comprender que si en este momento estás experimentando algo que no te está dando paz, pues es porque has decidido estar así. Que es momento de sacar, así como está esta imagen, de sacar todo aquello que ya no resuena contigo. De entregar al universo, de dejar el pasado y, y vivir tu presente. Salir de la jaula mental porque generas muchos pensamientos de duda, de caos y qué pasaría si esto y si mejor hago el otro y por lo tanto estás dependiendo de las situaciones que hay alrededor y hoy el universo te dice no, tú eres libre, es momento de volar, es momento de experimentar, de ser responsable de ti mismo y darte cuenta que tienes mil posibilidades que no te encierres en esta jaula, porque tú mismo, tú misma te estás poniendo estas cadenas y estás estancando tu proceso. Te dice también que es importante que no reprimas tus emociones. Quizás por ahí tienes alguna creencia que el reprimir emociones o el no mostrar ciertas, pues sí, emociones, es Importante, porque la vulnerabilidad no está permitido. Llorar, no. ¿Cómo? Eh, mostrar eh, tristeza o enojo es... No, no, no. Tú tienes que ser controlador, firme. Que vean en ti una figura fuerte. Entonces, si tú tienes esa creencia, hoy te están diciendo que esa situación está haciendo en ti que te estanques. Que no evoluciones. Hoy te dicen, suelta. ¿Por qué? Porque el ego se está haciendo presente y te dicen, deja la soberbia, comienza a responsabilizarte. En este canal hay una carpeta de ego, hay meditaciones, hay muchísimo material, pero es responsabilidad tuya que con amor te abraces y digas, voy a escuchar, eh, no solo en este canal, yo sé hay muchas herramientas en diferentes canales que puedes utilizar para tu proceso. Lo más importante es que hagas lo que a ti más te resuene, que sientas esa paz, que es momento de encontrar esa paz, que es momento de empezar a escuchar la voz de tu alma. Escucha los mensajes del universo. El hecho que tú estés aquí no es casualidad. Este mensaje ha sido, eh, este interactivo ha sido canalizado, se ha sentido, eh, me he puesto en disposición para hacer este conducto, para que sea la energía divina quienes te transmitan este mensaje. Tú toma lo que más te resuene, pero sobre todo, da ese paso, suelta, en humildad déjate guiar. No estás solo, jamás lo has estado. Esa sensación que hay momentos que te sientes como abandonado, abandonada y que dices, no sé a dónde ir, es por esa sensación de separación. Pero te tengo una noticia, jamás estás separada de la energía divina. Jamás estás separado de la energía divina. Somos uno solo, no estás solo. Jamás estarás solo, solo déjate guiar, abre, abre, abre tu corazón, abre tu mente, porque de repente sientes que mmm, los demás te atacan, los demás te hacen cosas, te señalan o te juzgan. Pero recuerda que todos somos espejo, si tú estás sintiéndote atacado, observa cuántas veces tú haces lo mismo, entonces... Tú solo suelta. Recuerda que todo lo que escuchamos en los demás son temas a sanar en nosotros. Cuando ya no nos produce absolutamente nada, pero absolutamente nada, aunque esa persona te diga algo y a ti ese tema lo tienes completamente sanado, ya, ahí termina. Y ya le corresponde a la otra alma sanar ese punto, ¿ok? Ahora, es bien importante que recuerdes que la maestría, la verdadera maestría, se encuentra en tu interior. Tú eres tu propio maestro. Eres... Y ahí, sobre todo, ahí están las respuestas. A través del, del oráculo podemos recibir esta guía. En las meditaciones, en diferentes eh, lecturas y mensajes, en los libros puedes encontrar muchísimas claves. Hay una carpeta de revelaciones que está maravillosa entonces yo te recomiendo escucharla porque vas a encontrar la clave y la fórmula para muchísimas situaciones de verdad entonces ahí están las respuestas pero cada alma tenemos diferente información entonces si yo escucho ese video yo voy a encontrar la fórmula el secreto que mi alma necesita en ese momento que me está guiando en ese momento Escúchala tú y tú vas a encontrar otros mensajes, pero se requiere de constancia, de amor, de, de seguir adelante por ti, de salir de esa jaula, de dar ese paso sin miedo. Pero sobre todo y lo más importante te dicen suelta, soltar de verdad, deja la soberbia y déjate guiar. Porque estás metiéndole muchísimamente. Estás queriendo resolver todo tú. Estás diciendo, suelto, pero no suelto. Es decir, entrego y no entrego. No reprimas. Siente. Llora. Hay ah, también una meditación para el enojo, para liberar esas energías. Hay muchísimo material Disponible para ti, todas las meditaciones y música han sido canalizadas, tienen una energía maravillosa, entonces están a tu servicio. Escucha la voz de tu alma. Vamos a ver qué otros mensajes quieren decirte tus ángeles, tus guías espirituales y sobre todo el gran espíritu. Dame cuatro cartas para la opción número dos. ¿Qué requieres saber? Ok, perfecto, perfecto, fíjate, te dicen, no niegues tus emociones, no quieras ser tan, tan duro contigo mismo, contigo misma, estás en un proceso en donde la sombra, en donde el ego se está mostrando con mayor fuerza, Tranquilo, tranquila. Deja que estas sombras salgan y muéstralas a la luz. Entrégalas, obsérvalas, acéptalas. Um, ¿cómo, ¿Cómo aceptar esas sombras? Bueno, pues si yo tengo eh, un defecto de carácter de la ira, pues entonces reconozco, sí, soy muy enojón, soy muy explosiva, soy muy enojona. Acéptalas, entonces ahora le entrego, ¿qué puedo hacer? Ah bueno, pues entonces me pongo a hacer ejercicio algo que libere esa energía que tengo ahí atorada Voy a sentirme más relajada, tomo agua, escucho una meditación que me ayude a liberar, a entregar, porque todo parte de mi interior. No es que esté enojada enojada con el mundo. Estoy enojada conmigo por no aceptar, por no permitirme sentir. Entonces, lo más importante es eso, que a las sombras las mostremos a la luz para que podamos salir de ahí. ¿ok Estás en un punto donde puedes comenzar, puedes comenzar algo, algo muy bonito, ya sea llámese trabajo, llámese transformación interna, pero es importante que dejes de ver el pasado y te enfoques en tu presente. El pasado y el futuro no existen. Pero si tú tienes una visión y, y sobre todo tú te enfocas en el aquí y en el ahora, en disfrutar, en soltar, en evolucionar, eh, sobre todo en dejar de cargar tanto tantas situaciones, tanto resentimiento, tanto ah, cosas que no necesitas, es importante que, que, que lo sueltes. Que dejes de cargar? Es como si todos los días te levantaras con un costal lleno de piedras y órale, vámonos al trabajo, órale, vámonos a la escuela. con. ¡Qué cansado! Eso es la energía de todos esos pensamientos. Suelta ese costal y di, ya, gracias. Lo que me haya servido no, gracias, lo suelto, lo entrego y dejo de sufrir. Dejo de querer eh, tratar de... de, de yo puedo de soportar, de ser fuerte, sí, y hacer malabares para poder este continuar. No, te dicen, suelta, entrega y confía. Haz un equipo con la divinidad, trabaja en equipo con ellos. Deja y permite que el gran espíritu entre y haga esa transformación en ti. Pero sobre todo, escucha la voz de tu alma. Vamos a ver qué mensajes tienen para ti el oráculo del arcángel miguel y vamos a ver ok perfecto fíjate me encanta me encanta porque primer mensaje te dice trabajo de sanación energética probablemente tú eres un alma que se dedica a este a este proceso de, de sanación energética. Entonces te dice que por ahí es, si tú te dedicas también a, a sanar a otras almas, que sigas compartiendo tu luz, que sigas adelante, que no, que no te estanques, que no tengas miedo. También para otro grupo de personas te dicen que viene para ti un... Un proceso de sanación, necesitas eh, trabajar energéticamente contigo, con tu energía, para ello te piden que hagas eh, meditación, que escuches meditación. Voy a poner en los comentarios unos links para que puedas entrar y los puedas escuchar y te puedas eh, enfocar en tu proceso. También esta carta te dice, tómate tu tiempo para decidir. Hay una situación para un grupo de personas, ahí, ahí creo, um, para un grupo de personas donde eh, hay una situación que no, no has accionado, no has tomado la decisión. Entonces te dicen, tranquilo, esto no se trata de que lo sufras, se trata de que lo sientas. Tómate tu tiempo para sentir, para decidir. Permite que los ángeles te apoyen en este proceso y pronto recibirás la señal y la respuesta que estabas esperando. Y la última carta te dicen, decidete a ser feliz ahora. Este es el momento. Tu vida es hoy. No es mañana. No fue ayer. Es hoy. Tu vida es hoy. Entonces, hoy decide ser feliz despojate de todas esas cargas que ya no y enfócate en disfrutar de tu existencia bueno pues hasta aquí los mensajes del gran espíritu yo te abrazo con el alma de verdad deseo que hayas encontrado respuestas ante la situación que estés viviendo te recuerdo que no estás solo te invito a suscribirte a formar parte de esta mar maravillosa comunidad eres parte de nosotros estamos en este proceso y bueno vamos nos encanta eh, leerte así que déjanos tus comentarios aquí abajo regálanos un like y comparte para que este mensaje llegue a más almas te abrazo con el alma gracias bienvenido opción número 3 ya estamos listos los ángeles el gran espíritu y mi alma para compartirte estos mensajes bueno, vamos a poner tus mensajes por aquí, estos los vamos a ver al final. Vamos a ver ahorita qué es eh, el mensaje importante que te quiere transmitir el gran espíritu y tus guías, ¿ok? Es así que te invito a respirar profundo, a relajarte, a abrir tu corazón, todo está bien, todo está divinamente guiado. Si has llegado hasta aquí, es porque tu alma sabe perfectamente bien que ya estás preparado, preparada para escuchar esto. Es así que, bueno, vamos. En lo que yo saco tus cartitas, te invito a regalarnos un like, a suscribirte si todavía no formas parte de esta maravillosa comunidad y a activar esa campanita, es bien importante para que no te pierdas de nada, de ninguna notificación, ¡Wow! Ok, ¿qué viene para ti? Perfecto, muy bien. Vamos a, voy a ir poniendo aquí tus, tus cartitas. No te preocupes si, si no las ves muy bien, ahorita te las, te las muestro. Me encantan. Me encanta, fíjate, me encanta toda tu energía. Me encanta, me encanta la energía que estoy sintiendo. Fíjate, ¡guau! Wow. Me dicen tus guías que, que sigas adelante, que estás conectando con la fuente, con el universo, que viene un proceso para ti de abundancia, de prosperidad. Eh, estás trascendiendo muchísimos temas que, que estabas en proceso de sanación y que has estado entregando, que ha sido constante, que... Ah, viene para ti un, un, un nuevo renacimiento porque estás teniendo una nueva visión de lo que realmente eres y tienes y, y el universo lo está sintiendo, te está sintiendo. También te dicen que estás has estado haciendo oración, que has empezado a encontrar esa conexión donde no necesitas ir a un lugar, no necesitas hacer o estar en determinado momento o lugar para poder conectar con la divinidad. Estás realmente abriendo tu corazón para poder conectar con tus antepasados, pero sobre todo con el gran espíritu, con los ángeles. Y ellos te han escuchado y te escuchan en todo momento. Y te dicen que sigas adelante, que es... Fíjate, ahorita, ahorita, lo, ahorita lo sentí, ahorita me llegó esto. Que aman escucharte, que de verdad lo hagas más seguido porque aman estar en contacto contigo. El mensaje, aparte de decirte lo mucho que te aman y que viene para ti un proceso muy bonito para ti, también te dicen que hay una situación en la cual requiere soltar el control eh, de repente todavía esta parte te cuesta un poquito de trabajo porque quieres tener el control quizás en ciertas situaciones eh, ya a lo mejor en el trabajo, con los hijos, en la familia O incluso contigo mismo, contigo misma Y te dicen, no, por ahí no va Suelta el control, suelta todo aquello que no deja, Déjate guiar, deja que la divinidad se encargue de este proceso Porque ellos están a cargo Por eso es que has estado trascendiendo todas estas situaciones Que no habías podido tú manejar Y cuando decidiste entregar el universo se encargó y se está encargando en todo momento. También te dicen que viene para ti un proceso de experimentar el amor en libertad. Eso quiere decir que viene para ti o para un grupo de personas viene eh, la oportunidad de experimentar quizás un nuevo amor. Si ya tienen una relación, van a empezar a abrirse más, a no controlarse, a dejar que el otro ser simplemente sea y a entregarse de una manera mucho más libre, sin tanto condicionamiento. Entonces, permítete experimentar este amor, una verdadera amistad. Es eso. El, el verdadero amor es no querer recibir algo a cambio a cada paso que das o que, o que quieras imponer ciertas situaciones. Simplemente compártete desde el amor. Fíjate, esta hay una situación que al parecer es lo que, lo que percibo aquí de, del control, um, que te ha estado inquietando un poquito, porque quieres que se realice a tu ritmo, a un tiempo determinado, y si no pasa te molesta o, o te desespera o te inquieta y quieres como que tener el control de la situación y te dicen la carta de esperar, la carta, perdón, el arte de esperar es no esperar nada. Los tiempos de Dios, los tiempos son divinos y perfectos. Por algo estás viviendo este proceso para comprender el soltar, el entregar, el enfocarte. Ahorita te piden que sigas adelante en lo que tú estás realizando en esta abundancia, en esta plenitud, en esta confianza, en seguir trascendiendo. Fíjate, para un grupo de personas quizás viene eh, la llegada de un integrante a la familia, eh, para otros quizás sea un nuevo proyecto, un, un nuevo hogar, un, una nueva casa, algo algo nuevo. Y, y es este nidito, es esta herencia, este nuevo proyecto. Entonces, te dice, ya tienes esta semillita con amor. Entonces, esta semillita, cuídala, riégala, dale esos pensamientos bonitos, visualiza todo aquello que anhelas desde una certeza de que ya es, ¿ok? Y sobre todo después suéltalos con fe y deja que el amor del universo de Dios se haga presente y se manifieste, ¿ok? Eh... Viene para ti eh, un proceso muy bonito, estás quitándote todas esas, esas capas y hoy estás encontrando esa energía, esa, esa conexión tan hermosa. Entonces sigue adelante, te dicen tus guías espirituales, el gran espíritu, que sigas adelante, que sigas conectando, que sigas sintiendo. Y sobre todo que no te desesperes, todo va a llegar a su tiempo, a su ritmo. Vamos a utilizar este tarot para pedir un mensaje más más preciso, más claro. Pero me encanta tu energía, tus cartas. Eh, estás haciendo un, un buen... Un buen trabajo interno, estás, vas muy, muy, muy bien. Sigue adelante. Solo no quieras controlar los tiempos ni las situaciones ni nada. Simplemente relájate. Deja que las cosas fluyan como tienen que ser. Y sobre todo como ya son, porque todo todo ya es, ¿ok? Bueno, vamos a, a sacar cuatro cartitas para ti, ¿qué te quiere decir el gran espíritu y tus guías? ¿Ok? Perfecto. Fíjate, me piden una más. Perfecto. Fíjate. Ok. Me gusta, puedo, puedo percibir algo. Eh, es importante... Que, que, esto, que esto que vas a empezar a, a manifestar de, de la abundancia, eh, de la prosperidad en estos, quizás en, en algún proyecto o en algo que tanto estabas esperando, que es importante que lo sientas, que, que sobre todo también seas agradecido con todo lo que te llega, que mantengas un equilibrio entre el dar y el recibir, ¿ok?, que el universo tiene para todos, en abundancia para todos. Jamás se va a acabar. Entonces, compártete manteniendo ese equilibrio entre el dar y el recibir. Uh, está llegando para ti también el, el juicio. Esta carta, el mensaje que yo puedo percibir... Que todo, todo está divinamente guiado. Los ángeles están haciendo todo este servicio para brindarte una, una mayor solución a esto que tanto estabas anhelando. Eh, los ángeles están trabajando, está llegando la justicia divina, el tiempo final a esa situación, a esa etapa que tanto estabas padeciendo y hoy la estás trascendiendo. El sol va a brillar. Está, está así porque estás en este proceso, pero se va a cambiar, se va a poner al, al derecho porque vas a empezar este proceso. Porque estás conectando con tus dones, con tu intuición, con toda esta manifestación, estás trabajando. Y entonces todo esto, todo, toda la luz está llegando a, a ti, solo sigue adelante, no, no caigas. Y sobre todo... No, no mires el, el pasado, tú enfócate en el aquí y en el ahora. Eh, conecta con esas emociones, con, esas, eh, con esos procesos en los cuales tú estás evolucionando, sigue adelante y no decaigas. No mires el pasado, enfócate en tu presente, no planees el futuro, simplemente en el aquí y en el ahora, ¿ok? ¡Wow! Bueno, pues yo te dejo con estos mensajes. De verdad, eh, desde mi alma, espero que hayas encontrado la respuesta a las diferentes situaciones que estés experimentando. No olvides regalarnos un like, compartir y sobre todo suscribirte y activar esa campanita para que seas parte de esta maravillosa, maravillosa comunidad. Y espérame, se me está... Yendo a algo bien importante, tus mensajes de ángeles. Ahorita tu angelito me acaba de decir, hey, los mensajes. <ríe> ok, saco las cartitas. Mensaje 1, mensaje 2 y mensaje número 3. Ok, amor eterno. ¿Recuerdas lo que te decía eh, de, de experimentar este amor en libertad? Bueno, pues esta carta es la confirmación. De ese nuevo comienzo, de esa nueva etapa, quizás una nueva relación o eh, un nuevo comienzo con, con tu pareja. Es este renacimiento como, como pareja. Esta carta te lo confirma. Es importante que te ames para poder amar a otra alma. La siguiente carta... Eh, protégete. Es importante que hagas oración con el arcángel Miguel para que con sus enormes alas y con su espada rompan todo pensamiento de duda, de miedo y, en, y te entregues ante los ángeles para que ellos puedan envolverte y que este proceso sea mucho más fácil. Mira, nuevamente, solicita la ayuda del Arcángel Miguel, él va a estar contigo en este proceso, es una energía maravillosa y se hace presente en dos cartas, es así que continúa, sigue adelante y deja que los ángeles te guíen en todo este proceso. Yo te agradezco con el alma y nos estamos viendo en el siguiente interactivo.